Hola, qué tal? Estamos aquí para presentaros un nuevo trabajo. Esta vez eh, son todo canciones originales nuestras. With the lockdown, it's been difficult, but now we're back uh, rehearsing. However, all the concerts have disappeared that we had this summer. So we decided that the best thing to do is to record a CD. Continuen les composicions de Desarabia, continuen creant, inspiralmos en, en diversos animals que que fan que les nostres cada vegada siguin més originals o personals. This is our project with all the animals Somos amantes de los animales. Obviamente, <laughs> yeah, obviously, with the concerts all gone, we're in a slight financial problem. Pero dicho matey, de nuevo, necesitamos un poco el recolzamiento de la gente. So, this is why we are doing this crowdfunding to see if you will be willing and hopefully enjoy uh, supporting us to make this project real. un projecte que al final es pot convertir de alguna forma en una colaboració. que bueno, y a la gente que nos vais a apoyar, os haremos llegar nuestro trabajo en forma de CD o bien formato digital y os ofreceremos un concierto en exclusiva, en directo o bien online para la gente que no pueda asistir.